Acabas en la calle, huyendo del machismo Allí que lo que encuentras, te encuentra con lo mismo En la calle y si en la casa, solo cambia el escenario Acusadas y violada, agredida y maltratada. En la calle y en las casas que en que les necesitamos Solo quiere nuestro ello para jincarnos el palo No duermas sola en tu saco A cambio de un trabajito Yo te protejo un rato En la calle las mujeres nos ponemos un disfraz Chica mala todo el rato, nos humillan y obedientes Dormimos siempre alerta por lo que pueda pasar Piensan que somos objetos que todos pueden usar No, no soy una golfa, no soy una loca Soy superviviente Y una mujer valiente Y una mujer valiente albergues a las mujeres nos hacen el paseillo. Eh, que ha llegado una nueva, a ver quién se la queda. Un día un machito se coló en mi habitación, sin palabras, con su fuerza contra mí se restragó. Me manchó mi camiseta, mi camiseta más querida y me tiró 20 euros sin ningún remordimiento. Cuando le pillé en la calle le planté cara al cabrito y se me achantó el muy machito. De años trabajando, cuidando un vegetorio. Un día el muy mamón se plantó en mi habitación Déjeme tranquila, este es mi espacio Yo le respondí, guay, usted para abajo Otro día le bañaba, el viejito me observaba Él me dijo, alivíame esto, yo le dije no, no, no Y tú mismo con tu mano tienes pues la solución En la calle y en las la casas, casa, al, al machismo, guerra, guerra ¡Al machismo, guerra, guerra! Chico, agarra, agarra. ¡Que no, no seamos dos, dos que, que, que no, no seamos dos, dos cien, cien, que estemos cien, todas juntas al 100%! Cien cien. ¡A 100%! Cien cien, ¡A 100%! ¡Denuncia, te dicen, denuncia, te claman, he denunciado y denunciado y no es un buen trago. Se te ríen en la cara, ridiculizan tu aspecto y de propina, te la llevas, algo habrás hecho. tienes pareja, los demás sí te respetan, porque ya tienes dueño que te pasea. Y compartir la calle y renunciar a ayuda y recibir reproches, todo esto es culpa tuya. Vinieron amenazas y los celos también. El hombre me decía: no lo mires a él, tú eres mía. Tanto golpe que ironía, tantos malos momentos que mi cabeza los borró, tantos huecos en mi vida que ha dejado tanta herida, tantos huecos en mi memoria que ha dejado este hombre en mi historia. No soy una golfa, no soy una loca. Soy superviviente. Y una mujer valiente. Y una mujer valiente. En las calles y en las casas al machismo guerra-guerra. Al machismo guerra-guerra. Al machismo guerra-guerra. Que guerra. no seamos todos, que no seamos dos tierras. Y no seamos dos, que estemos todas juntas al 100%. Al 100%. la violencia, sí a la colaboración. Y una mujer valiente, y una mujer valiente. Dejamos el machismo y todos están a gusto. Al machismo guerra, guerra. Al machismo guerra, guerra. No estáis solas, estamos todas juntas. A tiempo por